Estamos en pleno proceso de campeonato mundial y es el turno hoy de salir a la competencia de Agustina Fiadino. Agustina querida, vamos a ver este, cuál es tu desempeño en este día miércoles. Bueno, muchas gracias. Vamos a arrancar con este recreo ganador sin dudas, pero al mismo tiempo quisiera decir que no me gusta arrancar un recreo sin saber quién va a ser el jurado Ya hemos dicho no, que esto no se da por una cuestión de que ustedes sobornan al jurado. Uh -huh. La propuesta Entonces, de, de Agrapa no, no, no, no, no. en realidad no, pues sí, no. ella jurado. Sí, vos Rodri, también tirás un mensajito donde te haga Santo. Nunca jamás Salita vos también vida. has tirado una carpeta sobre no, la más. mesa, así que este, vamos a evitar dar quién, quién va uh -huh. a ser la jurado de este es una mujer eh, aparentemente es una mujer aparentemente alguna vez jugando con Nina tuviste algún error de cálculo y de repente la nena se cayó o algo le pasó hasta el momento por suerte no okay. pero he estado al límite varias veces pero ¿sí? puede pasar che, claro. puede pasar como en estas oportunidades todo <risa> da todo lo da todo Qué buen baile eh Claro. Oh. A ver, a ver, a ver, este. a ver, a ver, <risa> <risa> Ay. Pero, claro, Pabillito. <risa> se pensó que... pensó que.. había un vidrio. ¿viste? Todo lo... Generalmente ponemos videos donde no se dan cuenta que hay un vidrio y Además, se chocan. Era una sorpresa lo que le quería dar la madre. Claro. A ver, mira a ver, mira miren. <risa> es buenísimo, Agustina. <Martín. risa> Pobrecito, me da pena. Era, era la cama elástica, me parece. Y si mirá qué linda la cama elástica, una trampa terrible. Bueno, eh, bueno no, no. el primer video te un aprobadísimo. Pedero. No lo sé, no lo sé, no, no, no. No podríamos opinar no, no, no. de manera intermedia. Le pido bueno. al director que por favor no opine que el director tira fruta de todo, ¿no? Medio repetido, ¿no? No, yo no lo he visto este? si, si ni siquiera lo estás viendo, Sí, de la nena que va a empujar el vidrio y se cae Sí, dale Los niños no fallan, se llama este segundo video Un compiladito chiquito de algunos niños muy divertidos Bueno, compilado, compilado, más compilado Bueno, lo vemos por ¿Qué te <risa> falta, Ale? ¿Qué te falta? ¿Qué te ha olvidado? ¿Y qué hacemos? Nos vamos para casa por la mochila. La tienes colgada, Ale. La tienes colgada. Aquí atrás, tócate la espalda. ¿Y ahora qué? ¿Queréis que echar? a ver, chicos? Algo boteando. <risa> Acá cuando te diste cuenta te vas, que naciste vas, en una familia bien pobre. Bien. <risa> ¿Por ¡Qué masmó, hombre! ¡Ay, qué asco! ¡Qué tan mala onda! ¿Qué estás diciendo que me va a costar estudiar? Este... ¿Qué te falta, Ale? Es buenísimo, Agustina. ¿Qué te falta? Muchas bueno, gracias. ¿Qué te bien. Segundo compilado. Digo, tengamos presente el detalle eh, de videos. Bien, Agustina, bien. ¿Qué es ser un manija, Seba? El Tano a las 5 de la mañana. No, pero no llego a esa hora yo, estaba durmiendo a durmiendo esa hora, generalmente. <risa> bueno, pero ¿cómo, ¿cómo lo podríamos definir? Una persona que le gusta la farra durante mucho tiempo. Bueno, puede ser, puede ser. A lo mejor es el caso de este chico, por eso le pusimos trae puertas, que manija sobra. La madre, boludo, se me rompió el auto justo ahora, boludo, que estaba yendo para allá. Así que no, no sé si voy a poder ir, boludo. Que he tirado acá, así que ahora estoy esperando que me vengan a buscar, boludo. Me hace un ruido. Tatata, tatata, tatata, tatata, ta No sé qué será, boludo. Ahí, ahí lo empezó a hacer, mirá. Ahí lo empezó a hacer, escuchá. ¡Ah, no! mi vino! ¿Qué ha esta Está <tod soul>? manija. Efectivamente, no Está re manija. Así que no, no sé si. ¿Te gustó, Rodi? Sí, muy lindo. No, un tata, tata, ¿Te gusta Seba o no? Sí, tata, tata. Tata. sí lo de, es un video que hemos compartido en grupo de amigos varias veces. Ah, mirá bueno. Está bien, ¿no? pero no lo mismo ha pasado. No, bien, vamos, bien, vamos. bien por vos. Ahí lo empezó a hacer ¡Ay, mi vida! Claro, está sacado el hombre y parece que va a tener una noche larga. Todos sabemos que es Sebastián Salas, ¿no? No podría, lo confirmo ni lo desmiento Podría hacerlo ¿qué te está pasando? ¿Estás preocupado por no, algo? ¿Te todo llegó la factura del agua? No, no sé no si, si el... me cae bien esta gente que anda de noche Los fines de semana No, no me... sea irresponsable no, no, no. Quizás el mensaje ¿no? <risa> Bueno, eh, ¿vos a Agustina? ¿Se acuerdan cuando me esguincé? Y falté durante varios días al canal Sí, si nunca nadie faltó tanto por un esguince Pero sí, sí, nos acordamos <risa> este, Yo nunca les conté cómo había sido Y me pasó más o menos no, no, no. esto Miren. O sea, sola, digamos sola, claro. sola. Qué torcedura, ¿no? Ahora, cómo pierde el... Te estás riendo, Rodri No ocultes tu... Te, te quedé hacer el mal y no te sale Chicos, menos mal que no venía un auto No, sí venía No, bueno, menos no mal venía. que No lo atropelló Se frenó justo Igual Costa que fue parecido. Sí, sí, sí. Ahora, solita. Es que no es fácil manejar los, los tacos. Los tacos no, Los no tacos. Es fácil. Claro, claro. Tomé la precaución bueno. de tener una pareja petiza. Eh, Sebastián Salas, su devolución, por favor. Me gustó. Eh, hay una cuestión de orden, me parece. ¿Cuál habrías puesto al final? El tatara, tatara, claramente era el último. Claro. Eh, y después, bueno, el tema de los compilados. ¿dónde? Rosa la descalificación, me parece. Y bueno, dejémoslo en manos de pero la bueno, internacional. Que lo de dejémoslo en manos de la internacional. Pero en línea general te gustó. Me gustó, me gustó. Te sí, gustó, sí, te me gustó. gustó. Rodolfo, re para, lindo. creo que es el que más me ha gustado hasta ahora. mira vos. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Listo. Así, así con esa simpatía. No sé, ¿quieren bueno. que haga, eh, Agustina, yo lo voy a dejar en manos de la jurado, eh, Que va a tener. Digo, con los tres que vienen, me parece que viene. Viene difícil la elección, eso quiero decir. ¿eh? Veremos el viernes qué determina esta jurada internacional que hemos elegido justamente para que ponga a dos en las semifinales y a uno en, la, en el repechaje, ¿eh? que tranquilamente podría ser vos. Este, como cualquier otro, como cualquier otro de los chicos que ha participado.